14:52 en toda la República Argentina. Estamos con Nicolás Luca para hablar de educación y no estamos solos. Efectivamente, Dani, no estamos solos porque hoy vamos a hablar de robótica. Ah, para la papa. educación. Cuando éramos chicos, hablar de robot era algo... Un humanoide que Exacto. se dedicaba a hacer un montón de cosas y nosotros nos olvidamos que hay pequeños robots que tenemos... En en día a día, cualquier cosa que sea medianamente automática puede llegar a considerarse un robot, arrancando por la cafetera la tostadora, por poner un ejemplo. Pero más allá de eso, ¿cómo se aplica la robótica en la educación? ¿Qué es lo que fomenta la robótica, más allá de aprender sobre robótica? Y, y, y todas esas cuestiones que son aplicadas a la educación, utilizando a la robótica como medio educativo. Para eso está con nosotros Fernando Arce. Buenas tardes, bienvenido. Buenas ¿Cómo estás? tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿estuvo bien en la presentación que hizo? Sí, perfecto. Ah, ok, ok. No, no, pero sé sí que darle, dale. No, no, faltaba no, más. No, estuvo bien, estuvo bien. Bien. Bueno, contanos. Bien, a ver, eh, como decía él, primero pensemos que es un robot. Cuando nosotros hablamos de robot, inmediatamente nos viene lo que pasa en las películas. Claro. Un Terminator, sí. un Wally, que difiere mucho a lo que trabajamos nosotros en las instituciones educativas. De hecho, el término robot ya tiene más de 100 años. Es de 1917. Y surge en una obra de teatro, nada que ver con lo que podríamos entender hoy en día con tecnología o educación. Muchos de los avances tecnológicos vienen dados de películas, de literatura, que después la ciencia los toma y los desarrolla. Y después los transportamos a la educación. En esta transportación que hacemos en la educación, como nosotros decimos, no empezamos directamente con robots. Ya sean robots que caminen o construcciones robóticas, como nos gusta decir nosotros. Trabajamos todo con un arco de aprendizaje. Empezamos Ajá. con pensamiento computacional, que sería cómo piensan las máquinas, lo que llamamos una preprogramación. Después algo que es necesario, que es aprender a programar. ¿Para qué? Para operar a estos robots o construcciones robóticas. Y después sería el sumo poder ponerle inteligencia artificial. Estamos hablando de preparar a los chicos para eh, eh, un paréntesis. La nueva forma de medir la riqueza de las naciones no es por su sector productivo agropecuario, porque en ese caso Alemania o Suiza serían pobres, sino por el nivel de, de conocimiento sea. y de la, de la industria del conocimiento. Acá estaremos preparando a los chicos para esa industria. Exactamente. Sí, por eso decimos este arco de aprendizaje que no atacamos directamente, no pensamos directamente con la robótica, sino que hacemos todos los caminos previos y desde todos los niveles educativos. Eso te Todo. iba a preguntar, ¿a partir de qué edad, a partir de qué, de qué ciclo escolar? A ver, nosotros, si bien yo represento a nivel medio, lo trabajamos en todas las escuelas desde nivel inicial, primaria, nivel medio y adultos. ¿Cómo haces pues, para un chico de 5 años...? Bien. Abordar eh, robótica Bien, por eso te digo que lo que hacemos es Dependiendo del nivel educativo Será qué lenguaje, qué placa O sea, qué hardware y qué software vamos a utilizar ¿sí? Algunos lenguajes más amigables para ellos Capaz que con una fracción de flechas y de líneas ¿sí? Entonces ellos le van dando instrucciones al robot A través de, cart de cartas que tienen flechas Que identifican que el robot avance En un nivel primario ya lo pueden programar ya pueden, con distintos lenguajes de programación, poder Ajá. mover ese robot. Y ¿sí? el nivel, esa construcción. y el nivel medio, y el nivel medio ya lo construyen. ¿sí? Empieza, ah, directamente se construyen. Exacto. Por eso digo también, esta idea del robot, que siempre uno lo asocia al, al vehículo que se mueve. ¿Hay Entonces, algo de mecano, como para los que somos de otra generación, como para entender? Sí, a ver, dependiendo de las plataformas y dependiendo de los lenguajes, tenés robots que se construyen desde cero, robot que vos los podés construir a través de placas, de sensores, ¿sí? O, como vos decís, de ladrillos o de viejos mecanos, ¿sí? Entonces, muchas veces utilizamos, ahí justamente se ven, distintas placas de procesamiento, ¿sí? O, como se está mostrando ahora, distintos lenguajes de programación. Y esto los vamos adecuando a las distintas edades de los estudiantes, ¿sí? Por eso digo que empezamos en nivel inicial y de a poco vamos incrementando tanto el nivel de los lenguajes... Como el nivel del de armado. Yo calculo que eh, la reducción en el tamaño y peso de, la, de las cámaras eh, ha influido un montón en los últimos años, porque pasamos de eh, la, la cámara grande, a la, perdón el chivo, pero la única, a la GoPro y ahora tenés camaritas así de chiquititas que claro. detectan todo y eso, en base a lo que acabo de ver de las placas que, que aportaste, me imagino que debe haber generado una revolución también al momento de cómo nos movemos sin acompañarlo. Volvemos sobre lo mismo. En un nivel inicial, quién sabe, no, no utilizan la placa, no se utilizan el robot armado. En un nivel primario trabajamos con placas. Y en nivel secundario hasta los mismos estudiantes generan sus propias placas. ¿sí? O sea, en base a placas abiertas, como podría ser Arduino, ellos crean sus propias placas. Entonces, volvemos sobre este arco de aprendizaje. A cada nivel le exigimos cada vez un poquito más. Durante este periodo de pandemia, ¿sí? donde no podíamos manipular los objetos o donde los estudiantes estaban en sus casas, lo que tuvimos mucho auge fue la utilización de plataformas virtuales, que les permitía no solamente aprender a utilizar estas placas, sino también a poder trabajar con robots. Una, una pregunta que todos nos hicimos cuando estábamos en la secundaria. ¿Para qué me sirve esta materia? Bien. Bien. Básicamente, la principal es pensamiento computacional, que es la base, que esa nos abre el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, eh, poder decidir y aprender cómo resolver un problema, que es transversal a cualquier área. ¿sí? Si bien nosotros tenemos nuestro campo de acción, que sería la informática, la podemos aplicar a todas las áreas. Y ahí te puedo llevar a ejemplos concretos para qué lo utilizamos. ¿sí? Nosotros en el aula, y repito, de lo que sería el nivel medio en las escuelas, ¿sí? hacemos, por ejemplo, sistemas de riegos, no automático, porque la diferencia entre la robótica y el automático es que la robótica necesita de sensores para poder actuar. Un riego automático es el que vos pones a un determinado horario y se riega. Eso es automático. Ahora, una construcción robótica inteligente lo que te hace es, sensa y mide y, y, y se fija. ¿Está lloviendo? Si está lloviendo no voy a regar. Claro. ¿Sí? Si es de noche y voy a regar menos para que el agua no se evapore. Y así sucesivamente. Entonces eso es una construcción robótica inteligente. Que eso lo desarrollan los estudiantes, ¿sí? o como han hecho también, montado una cámara en un robot para filmar lo que llamamos planos aberrantes. ¿Por qué? Porque si un plano se filma desde abajo hacia arriba, da una imagen totalmente diferente a la que uno está acostumbrado. Entonces, o le saca fotos a los pies y hacemos un trabajo con ciudadanía para que cada uno se reconozca en base a sus zapatillas. ¿Hay alguna plataforma donde los estudiantes o la gente que está mirando, los chicos que están mirando ahora, pueden meterse a chusmear un poquito? Sí, a ver, justamente ahí en pantalla está saliendo una, Gearbex. Sí, trabajamos varias plataformas nosotros, algunas que son, obviamente, son todas libres y gratuitas en principio. ¿Sí? es lo que siempre fomentamos. Algunas que son offline, o sea, que la podría descargar y utilizar sin necesidad de internet, y otras que sí, las utilizamos con internet. Como dije, hay de lenguaje natural, o sea que uno le escribe en castellano, hay lenguaje emblocado como el que se ve ahí, o hay lenguajes ya más elevados, ¿sí? lenguajes por código. Entonces también esto apunta a, según la edad necesaria, claro. sobre la cual queremos actuar, que es qué plataforma vamos a utilizar. Todas nos simulan este movimiento de un robot en forma virtual y lo que nos hace es justamente que el estudiante pueda ir aprendiendo a su nivel, a su tiempo y sin necesidad de tener aparato físico. Entonces cuando ya se siente canchero, digamos así, o ya probó todas las posibilidades del entorno virtual, lo puede transportar a un entorno físico. Entonces por eso digo que nos sirvió en este momento de pandemia donde no teníamos al estudiante para que pudiera operar sobre los aparatos sobre las placas. Me encantó. Muchísimas gracias, Fernando, por, por no contarnos un poquito, porque uno no, dice robot y ya le agarra, no, eso, no, eso que, es dificilísimo. Agreguemos que Todo aprender contrario. un lenguaje, aunque sea robótico, se activan, está probado que se activan, es más fácil que aprender otro lenguaje, Totalmente. otra lengua. Gracias, Fernando. De nada. Que tengas una buena tarde. Igualmente. Muy bien, señor director y señor...